¿Tiene masa? Sí, está con masa. ¿Te acuerdas? Muy bueno. ¿Cuántas sacaste? Sí, no iba a ser cinco, pero tres se me escaparon. Ah, pero Cantidora. mucho pique. Sí. ¿Con la coreana no? La eh, línea coreana. La coreana y la masa que probamos nosotros. la vendemos nosotros. ¿Es dulce o? Eh, no, picante, picante. Ahora. Muy igual, eh. Muy bueno. We'll o sea que tiene ese dos kilos para arriba si no, no, me <laughs>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 Bueno, ahí está, ya la preparamos La ponemos en el resorte Y ahora ponemos los anzuelos y ya está GR Harinado Muy fácil, ¿eh? está toqueteando como chupando la, la, la harinada Hay que un poquito un día hoy en el parque poca gente empezó el mundial y acá estamos caña mira esta cañita si yo tengo que seguir con esto Sí, el pique acá a ver qué pasa Uh, se la llevo el otro pique no da la caña <ríe> casi se la llevó, hay mucho pique sábado entretenido error eh, pique error cañazo no es fácil a ver la primera se quedó quedó? Que no, como quedó, que no? Sí, sí, lindo sábalo. ¿no? Espectacular la pesca, ¿eh? De corta, orilla, gratis, linda pieza. viene ahí nomás, ¿no? todo eh ¿A la la <risa> ¿Te todo? Saltó, ¿eh? ¿Ves? ¿Eh? Y plateado. Otra vez. ¿Ves que la coliza, ¿eh? No oh, pelea, ¿eh? Rápido esta vez. El, el copero anduvo mejor. Rey de copa este. real sacar. ultra light la cañita. ¿eh? No, pero... Wow. Uf, se te metió en la bolsa Ya viene empaquetado este. <ríe> Qué lindo con esa cañita, ¡una espectacular! Ya cuatro, mamas. Mira cómo se dobla. Qué lindo. Mira Es grande. Eh? ¿Por qué? ¿Dónde está el copo? ¿Qué tal con maíz? ¿Otro más? Sí, otro más. ¿Cómo uh -huh. estás? Están ¿eh? no ah, levantando como 15 ya me quedo. Yo 5 con esto. ¿sí? se lo dio con Bati de Gierra Harinado, que me dio el harinado. Sí. Espectacular, sábano con harinado. <risa> Acá en la costanera. La... Esta no, no, no. flaca. No, Gracias. Sí. Sacame una foto. Usted! Qué lindo como está picando y la otra está picando ahora, mira, mira, eso está firme, eh, sí, quedó, quedó. ¡Vamos! Tomá. ¡Dale vos! ¡Dale, Dale vos! ¿Quieres sacarlo? No, no, agarró los caños entero. Me tenía que dar lugar igual esto, ¿eh? Picó una y después picó la otra, ¿oíste? ¿sí? Ay, se te fue ahí. Tenía mal enganchado. Quería que fijen esta cañita, ¿viste? Sí. Si mira. Oh, mira esto uh, mira, mira, mira. ¿Dónde está? No, no a hacerme acá todavía falta Me Saca chanza loco Cerquita el pescó ahí ¿Qué carnado usaste Gaby? Alinado GR, gracias a Bati que lo digo para probar y andar re bien ya y con esa cañita son... no, con esta cañita se un campeón. mira aquí más para allá no, sí, sí. mira, mira. Uh, no paso a ver aquí. a ver si lo podemos ver Y sí, pero para la cañita esa sí. Es suficiente. Mira. Mira la cañita como trabaja. Oh, ¿eh? Lindo. La pesca divertida cuando usas el equipo adecuado. Cuanto más liviano, más lindo es. Es, una, es un buen sábado. Lo pasa como lo levantamos ahora. Y te vas a tener que arriesgar porque no está el copo. ¿No está el copero? No. El rey de copa. Te vas a tener que arriesgar. Ah, no, Lo sacaste nomás Gaby bien. ¿eh? Se me dio. Qué Era grande. Un tipo eh. oliviano, con GR harinado. La a ver lo vemos pesca. de frente. ¿De ahí? Ah, de frente. Sábado. Buena pesca acá en el parque de la niña. Gratis. Sí. Lo devolvemos. Ahí vamos. No, no tengo cojo así, lo tengo que tirar así Y sí Ahí se fue Ahí está ¿Otro Gaby? Otro pero con otra caña ahora Mira, Mirá, no, firmarle la caña abajo que todavía no llegó a tirar la otra y ya viene ese. Es verdad, ¿eh? La otra no me dejó, acá está la otra Todavía no, no, no preparó la... Muy bien Gaby, viniste Viniste inspirado. ¿sí? Hoy viene tocado por los dioses. Mirá. Sí, Ahí, no le agua a esa masa, ¿eh? Parece que no. <risa> <risa> Ramón, mientras yo lo entretengo, sacale la masa. <risa> mirá. Ya con esta caña es un poco más. Y esta es un poquito más rígida, pero igual, eh. Está trabajando. A ver, vamos a buscarlo, a ver si lo vemos. Ahí está. Acá lo estamos viendo. Estamos a Valote ¿eh? en el parque. ¡Uy, uy, uh -huh. Te vas a tener que arriesgar de vuelta, Gaby. Está bien inventado. ¿Vas a bajar de vuelta? Bueno. Proba. Pico a la salida. Estamos Muy linda pesca acá, bien. ¿eh? Hay que venir, Mario. Nos ¿Viste que te dije vez. que tenías que venir? Sí. ¿Anoche qué te dije? Estamos en los y acá están. Vamos, ¿eh? Vamos. <risa> Lastimosamente lo devolvemos así por no tener copos, pero bueno. 1.20 a la 1.10. <risa> medio, medio metro. ¿Lo tenías este pescando con sí, dale, una varita así? a Juan con una varita así Se le achicó la caña Che, tuvo hijo la cañita de Juan mira. <risa> <risa> mirá. <risa> cuarto No, esa cañita, vos. ¿Y ahora? Alta calle. ¿Y ahora? ¿De ahí te va a levantar? Por que es multi, eh. No, agarrarlo con las manos, deja la Bueno, Juan. mira que es chavalero. el tipo, eh el zabalero. Venga, el chavo en todos lados, lo Y la coreana. es algo que usted lo quiera yo yo no lo quiero no ya tenía que nada, no sí ya tiene sí. bueno chapuzón si no es sí. Chau. Dale, mucho. eh dale la, ca... dale con la caña ¿Eh? dale con la caña dale con la caña no le floje lo viste? Sí. Demostra, que es demostra de que estás hecho no es el mismo sábado oh, sábalote guarde el espacio Que estaba atada, ¿no? Des, despegaba, despegaba, ¿eh? Salía como avión, ¿eh? Qué pique hermoso. ¿no? no me digas que vas a pegar con GR ni también. ¿no? ¡Vamos! vamos Mirá, está, tiene una bolsa ahí. También, tú lo has bolsado Lo puedes empaquetar si quieres. con bolsa pelea más ecologista get picked